Buah wow, ya ves, pa entrar por aquí. Me da un millón de vueltas a las, a, las putas a las putas catacumbas de París, yeah. en serio. Ya verás. Siempre, siempre que os metáis en un sistema así complejo como este, es bueno mirar atrás para ver la salida. Por ejemplo, yo me he fijado en el círculo S en naranja. Sí. Y eso ya me dice, por ahí está la salida. De todas maneras, sí. vale, el mapa. ¿eh? Lo pones en línea. No lo pongas cerca de ninguna, ninguna pila ni baterías porque el norte magnético se, yeah. se va de rumbo. Lo pones, lo alineas con el norte. Vale. Sí. Entonces, cuando miras el mapa, ya ves muy claramente que estamos aquí y ves que el rumbo es este. Muy sí, claramente. Que, que se va. Es que lo puedes alinear visualmente. Yeah. Mm. Pero este es, este es el, este es el parto importante, la parte importante alinear el norte del mapa con el norte magnético. Vamos para allá. Cuando estaban trabajando cortando la piedra en, en bloques, buscaban la, la piedra de calidad, el grano fino. Fíjate este grano que fino que es, ¿vale? Este, este sería, hubiera sido el bloque de construcción, lo hubieran con, cortado en bloques. Esto es, o sea, está así natural, con... Liso. eso eso lo han cortado los mineros ah. y lo habrían trabajado casi seguido de arriba abajo o sea se meten por uh, escarban por encima yeah. poco, poco. por encima y trabajan porque si lo hacen de otra manera es que claro se les cae, se les cae todo, lo, todo el peso de encima uh -huh. la piedra que ellos no utilizaban que, que no era de calidad que a lo mejor pues siempre se desmoronan algo de piedra o siempre hay algo de piedra que no que no es de calidad o que es un corte uh -huh. que no que no va a valer para construcción, lo, lo dejaban atrás, porque haberlo sacado hubiera costado mucho dinero. Claro, y lo dejan aquí apilado y ya está. Lo dejan apilado, sí. Y de hecho, ¿ver? la función que les da también es de soporte, ah. de soporte del techo, porque claro, si van haciendo túnel pero no soportan, se cae. están derechando la... Sí, se se caería Mira que algo, algo, algo interesante, esto, esto hubiera sido de una grúa, ¿vale? Habría habido una grúa aquí, Aquí habría habido dos uh, uh, rails, ¿Cómo se llaman? rails. Rail. en tiempos más, más antiguos, cuando empezaron los mineros, eran caballos. Los caballos, caballos tiraban de los carros cargados de piedra. Aquí habría habido una grúa, evidentemente, que vamos a ver algunas grúas en situ. Habrían cortado la piedra, la piedra la habían cargado en el carro y el caballo la habría quedado para la entrada. Si ves aquí en el mapa, se dice que hay un derrumbe. Okay. So aquí es el punto de interés donde estamos. Que es el derrumbamiento. Sí. Así, aquí ¿Y sí sí. se pueden pasar los derrumbamientos? Sí, sí, sí. Bueno, este claro, porque está mapeado y ya te lo dicen. I think it's over. Okay. Por muy bien que parezca el techo. No, te, no Yo no, nunca lo tocaría. Vale. Esto nada, si sí, sí, se puede evitar, ¿eh? ¿El techo te refieres de arriba? Sí. sí, vale. Todo lo que esté arriba intentan no tocarlo. Vale. Yo, el instinto ni te da tiempo a pensar, no te da tiempo a tener miedo. El instinto es lo que es lo que todo viene. En ese, en ese instante nos pegamos a la pared. ¡Pam! Supervivencia. Entonces las piedras van cayendo, cayendo alrededor, cayeron en la cabeza mía también, gracias a Dios que llevaba el casco. La sensación era que tenía un boxeador que me, estaba, que me estaba dando de puñetazos en la cabeza, esa fue la sensación. Y fue a lo mejor unos pocos segundos, pero me pareció un minuto o dos. Sí. Ahora, luego, cuando eso había pasado, mi colega que estaba un poco al lado, vio todas las piedras caer y dice, dice hostia tío, cómo te has salvado. ¡Joder! ¡Qué puta suerte que tienes! yo digo, mira, es que he hecho lo que el instinto me ha dicho. Entonces el miedo empezó a surgir. Cuando ya esté, va pensando, hostia, vámonos que van a caer más piedras, ya el miedo se sí surgía. Pero el miedo, cuando hay una necesidad, cuando hay una situación crítica, que es de supervivencia, el miedo no existe, porque no te da tiempo a pensar en la cabeza. Ya. Yeah. Y, y haces lo que sea, lo que sea que haces, se hace. Yeah, para sobrevivir, sí. Y o sobrevives o no y ya está ¿sí? muy, muy chungo eso ¿eh? bueno, pero por suerte solo fue una vez Mira. cuando vas a un sistema subterráneo es es supervivencia el momento que, que entras ya empiezas a sobrevivir cualquier cosa te puede pasar un derrumbe puedes perder la luz alguien se puede herir entonces tenemos vendajes aquí Uh, mantas de emergencia, son de aluminio, conservan el calor si alguien se hiriera y no lo puedes sacar esto lo envuelves alrededor del cuerpo y lo mantienen a una temperatura en condiciones porque el problema de perder temperatura cuando estás en el suelo es, es un problema muy muy grave se puede morir uno muy rápidamente, en media hora si, si, te, si empieza a entrar frío y tiritar por eso, kit esencial otro kit, este tal vez es el más esencial de todos. El kit este va, ¿vale? ¿Vale? El Kingston. Se rompe una rodilla. Se cae, se jode la rodilla. ¿Cómo lo vamos a sacar? ¿Cómo se va a sacar el mismo? Esa es la cuestión. ¿Cómo le vamos a ayudar que, que él se salga? Bueno, aquí ya tienes dos cosas. Tienes ah, un vale. Aquí rompería, rompería la junta aquí. Uh -huh. Las tres. Y crearía un soporte para la pierna. Sí, sí. Y con la cinta le das vueltas y ya tiene tu soporte. Y de hecho, le pasó a un colega mío que fuimos a una cueva, un bloque muy grande se le deslizó de, de arriba, de una, de una cuesta que era todo de piedras. Él pisó, bajó a la cuesta y, y, y claro, ya sabes cómo es, si hay muchas piedras, si tocas una piedra las de arriba ya, se mueven. Se cayó un bloque un macizo así de arriba y le dio en la rodilla, instantáneamente le partió la rodilla, entonces gracias a Dios que llevaba la cinta americana con el trípode que él tenía pues le rompimos, le atamos a la pierna y, y de hecho él fue el que se salió de la, de la situación porque eso es lo importante, sacar a una persona sin que esa persona se ayude es prácticamente posible, te imaginas llevar a un, un peso muerto todo sí, es por minas, por arriba para abajo, es, es casi imposible, entonces lo importante es ayudar a la persona a que se salga en vida. Y él se salió. De hecho, había algunas zonas que había que utilizar un poco de cuerda, pero lo hizo. Las opciones hubieran sido esperar al, al rescate, que podrían tardar muchas horas. Claro, en esas horas te empiezas a desmoralizar, te puede coger frío, hambre... Tu estado mental declina, es no es lo mejor. Pues sí. Uh, ¿Qué más? Algunas chucherías llevamos aquí para acetamol, para el dolor, uh, bolsas de plástico, unas tijeras, tijeras por si sí por si sí alguien se hace un corte, hay unas tijeritas, puedes cortar el, el pantalón, la ropa, sí. la ropa, lo que sea, uh -huh. y puedes atender la herida. Entonces. Pones una, una, un bandaje o algo y con esto pues como no. uh -huh. pst, le das presión, lo atas alrededor y ya está. Uh -huh. sí. Entonces para mí esto es, es un equipo esencial cuando vas uh, al subsuelo. suelo. Hombre, Claudia es, es fundamental, yo creo. Sí, muy buena lo, de, lo del trípode. Uh, left. Uh, son muy feos los derrumbes estos, ¿eh? Son muy Muy feos. ¿Qué, qué ¿En qué sentido? Tiene el sentido sienta? de que. de que si te encontraras debajo, <ríe> ya, <ríe> quedarías enterrado igual. ¿Y a está? El único ejemplo de, de una grúa que está que está que aún está intacta en la zona sur de la mina, ¿vale? Es aquí. A este punto. Queremos llegar. Y mira dónde estamos, ¿vale? Esto es lo que hemos hecho, esto es lo que nos queda. Hay muchas grietas, entonces el tipo de roca que es, la roca calcárea tiene muchas grietas, no muchas de la base se filtra sobre la superficie, cuando sí. pues, la se filtra por la tierra también, dio oxígeno. Sí uh -huh. Por eso, cuando encontréis agua en una mina es muy buena señal de estar no sé que está bien Uf. uf. Light, can you get it to light the tunnel a bit more so yes or oh, needs to stand somewhere that's it <laughs> elano. ¿eh? Sí, sí, elano, pero no sé, no sé ¿eh? cómo, cómo duerme. Ya. Yeah, Tema ahí abajo. Vale, vale, vale. Qué sedro. Ah. There is no Es que no hay referencias. no hay ni pozos ni 13. I don't know if that's a reference anywhere. Ni entradas, ni Pues you got 13 there. Nada. 14. Está todo colapsado. Ya. Yeah cantidad de bloques que, que, que, que hacen difícil la salida vale creo que... que estamos un poco perdidos pero al final yo creo que encontraremos la salida esto es más grande de lo que pensaba no os imaginéis como tengo ahora mismo la cámara llena de mierda me estoy un poco asustando porque tiene demasiado barro pero lo importante es uh, volver por donde hemos venido uh -huh. y no perdernos más Ya. vale me ha deja dejado funcionar el botón de grabar porque tiene tanto polvo que ya si le voy a grabar no puedo parar así que simplemente tengo que darle a apagar la cámara y ya está. Quiero que veáis un poco cómo está la, cómo tengo la cámara después de todo el recorrido que hemos hecho que básicamente está llena de, de barro. Eh, no recomiendo que, ya, que llevéis este tipo de cámaras en estos sitios porque básicamente el botón de grabar ya no funciona, se ha metido tanto, Uf, oh. tanto barro dentro ¿Se ve? Se mete sí. tanto barro que ya no puedo pulsarlo. Qué asco. Y... Bueno. O sea, el estado en el que se encuentra la cámara. Sí. Si la... he visto cámara en peor estado en mi vida. Lamentable. Así que yo supongo que esto luego un poco raspando espero que se vaya. Porque si no... 3.000 euritos de, de equipo. <risa> Pero la exploración no tenía para Eso es. ¿Se va? Es que está por todos lados me lo que me preocupa es el botón de este de... de grabar, que no es, yeah. es que se es ha incrustado dentro y no se quita y sin eso no puedo grabar y... ¿tú confías en que la cámara esté, está sellada? sí, a ver, tengo fe no, no. Está, está sellada contra el agua y... y polvo o sea, y el barro es eso, ¿no? Sí, ves Pero yo creo que por fuera, por dentro, no creo que le venga muy bien <ríe> cosas. A ver bien no le viene, pero bueno. Ok, voy a revolucionar. Hostia, tío. ¡Qué dale drama, hombre, esto! <risa> ¿Pero se perdieron y les encontraron o se perdieron definitivamente? O sea, en no, plan... encontraron, sí. Oh. Lo que pasa es que Estaría se perdieron, que por ahí. entraron por donde hemos entrado, Sí. fueron hasta una, una entrada cerca de la catedral que está, estábamos intentando, de backdoor estábamos intentando, intentando buscar, nos hemos encontrado. se fueron a la backdoor y mm -hmm. no podían regresar no podían trazar el camino por donde nosotros hemos entrado. Sí. Bueno, no, no exactamente donde hemos entrado, donde se podía originalmente entrar, ¿vale? Y, y lo que les salvó es que pudieron acceder, creo que fue a la backdoor o una de estas otras entradas, uh -huh. porque no conocían el camino aquí, y entonces tenían señal de móvil desde la entrada y pudieron llamar a la policía y ser rescatados. Claro. Muy afortunadamente. Pero, madre mía, el desespero de perderse. Yeah. No, no, normal. No, no. Y el, se dicen que el, el 90% de los rescates que, que se han realizado ha sido debido mayoritariamente a gente que, que pasa a la hipotermia o que, o que, o que, va que, que, que el gas se les acabe se les acaba el gas, digamos, que están, están cansados ya. Que, yeah. yo, que no se pueden salir. Y suele ser casi, la mayoría, sistemas verticales, donde tienes que subir en cuerda, sí. que te quita, te quita la energía. Es que para eso tienes que tener, ir bastante preparado. Sí, sí, sí. Vale.